el prisma. Había una vez un rayo de luz que llegó a la Tierra como tantos otros que llegaban a menudo de muy lejos. Este rayo de luz fue el primero en pasar por el prisma y ya nada volvió a ser como era. Su imponente unidad de color blanco se separó en una espectacular gama de nuevos pero separados colores provocando la desconexión del rayo de luz de la unidad para el observador y condicionando de sobremanera a todos los de su especie. Hoy, miles de años después de aquel suceso y gracias al Photoshop, recupera finalmente su unidad a través del proceso digital que le ofrece el software. Una vez más, hemos de agradecer al hombre por su magnificencia. Gracias hombre por ser tan genial. Nada, como escritor quería escribir un cuento. En el, en el libro hay un par de cuentos. Hay uno muy largo que es el del diluvio universal que es una odisea del de, de diluvio universal, pero desde el punto de vista de, de unos ratoncitos. Y bueno, en este sí, me fui y me explayé bastante. Pero en el del prisma lo que quería era poder explicar cómo veía esta situación de, de la desconexión del hombre, de la dualidad del hombre para con la unidad de del todo, ¿no? de lo que podemos entender que es la, la, la creación en sí, el cosmos, no solo el planeta, sino el, el universo, el multiverso, como lo quieras interpretar, está claramente reflejado el hecho de la objetividad y la subjetividad. Entonces, el humano en su subjetividad cree tener el conocimiento y la razón, y las cosas son así. En realidad las cosas son fragmentadas, porque en realidad están unidas. O sea, todos los humanos somos iguales ante la luz. O sea, para la luz no hay rico, no hay pobre, no hay negro, no hay chino, no hay rubio, no hay nada, no hay animal, no hay vegetal. Somos iguales ante la luz. Entonces, es este proceso, ¿no? De... La luz que viene de dónde, por ahí, del sol, quién sabe de dónde viene la luz, llega a la Tierra y nos da la vida y nos da la posibilidad de, de percibir y es la percepción la que empieza a tener diferentes matices, ¿no? Por eso es que tenemos toda la gama de pensamientos que, que tenemos los humanos, ¿no? De filosóficos, políticos... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo este tipo de pensamientos y e inquietudes, como escritor, como persona, me llevaron al prisma, a ese cuentito tan simple, pero complejo a la vez.